desde lo más profundo te invoco señor señor de mi voz estén en tus oídos atentos al clamor de mi plegaria si tienes en cuenta las culpas señor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 mi alma espera al Señor, más que el sentinela, la aurora. Como el sentinela espera la aurora, espere Israel al Señor